Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo el profesorado puede introducir observaciones al alumnado en Seneca, para que aparezcan y pasen cuando se vean las notas de las distintas evaluaciones. Entramos en Seneca con perfil de profesorado. Clicamos en mis alumnos y alumnas. Al ser el tutor el que ha entrado vemos dos opciones, alumnado de tutoría y resto de alumnado. Clicamos sobre una de ellas. Si el profesor no hubiese sido tutor, solo aparece «Alumnado D. Al clicar sobre esta opción, aparecen los grupos a los que se le imparte clase. Seleccionamos un grupo y se carga todo el alumnado de ese grupo. Posteriormente, clicamos sobre el alumnado al que queremos hacerle las observaciones. Se abre una ventana desplegable y ahí clicamos en la pestaña «Mis observaciones». Seleccionamos la evaluación que corresponda. Al hacerlo, queda marcada la opción compartir. A continuación, anotamos la información que le vamos a trasladar a la familia en el recuadro de texto. Finalmente, validamos y con ello hemos terminado.